Grapas de CJ. <tose> En este vídeo vamos a hablar de los números 45 a 50 de la serie principal de cómics de Star Wars eh, dibujados por Salvador La Roca y guionizados por Kieron Gillen. Del 45 al 49 es un arco argumental titulado Motín en Moncala en donde los rebeldes están buscando ampliar su flota para enfrentarse al imperio e intentan pedir la ayuda a los Moncalamari, que son la raza esta, eh, de, de, como, como, como su nombre implica, como, como su nombre da a entender, la raza esta de Calamares, de la que también es miembro el famoso almirante Akbar. El caso es que llegan al planeta y se encuentran con que no está el rey, sino que está un regente que no les quiere, no les quiere hacer ni caso, no les quiere dar eh, la, las naves y los recursos que necesitan para enfrentarse al imperio. Eh, resulta que el rey está eh, secuestrado por los imperiales y toda esta, todo este arco consiste en los protagonistas eh, decidiendo que, bueno, yendo a salvar al, al rey de los Moncalamari con la única idea realmente política de, de que ya que el regente no les, quiere, no les quiere hacer caso, no quiere arriesgar las flotas de los Mon Calamari, quizá, <coughs> quizá puedan convencer al rey mismo. Entonces, es, es, todo, es todo este rescate. Y el rescate lo realizan de una manera muy elegante. Literalmente, eh, utilizando como, como. distracción una ópera. Eh, gracias a la ayuda de este personaje de aquí. Este, este. esta especie de hombre lagarto con la cara partida. Que lo que tiene es el poder de transformarse. Es, es un. Eh, bueno, es un, es un cambiacuerpos, digamos, puede, puede tener la, la cara que le dé la gana. Y le, le hacen pasar por un imperial, por un moftarkin que va a la ópera y entonces eh, le acompaña a C3PO y es muy divertido porque se supone que su objetivo es simplemente pasar desapercibidos y eso hacen, pero ya que están, eh, disfrutan de la ópera y hablan de, de, de, de la cultura de los de, de, de la raza esta y tal, y, y, y es muy gracioso porque se les ve tanto a C3PO como, como a este personaje eh, pasando solo muy bien. Este personaje tenía pensaba que se lo iba a cargar Kieron Gillen porque tiene la costumbre de presentar un montón de personajes siempre que son útiles al argumento y luego cargárselos. Kieron Gillen yo creo que está obsesionado un poco con la muerte eh, pero, pero simplemente como, como arma de, de, de, de, de digamos de... de de que los, a los lectores nos choque ver, ver gente muriéndose. Porque sí, sobre todo por parte de los imperiales. Siempre está, siempre está presentando eh, capitanes y soldados imperiales con la única idea de que fallen en su objetivo y vaya Darth Vader o el general de turno y se los cargue. Eh, pero por suerte, en este caso, eh, bueno, spoiler, eh, el, el, seguimos a este personaje y sobrevive a toda, a toda esta historia. Y mientras tanto, mientras están en la ópera, el, el trío de protagonistas habitual, eh, Han, Leia y Luke, <coughs> hacen la parte, la parte sucia del rescate eh, metiéndose en las profundidades del, de, del planeta eh, y eh, es también muy divertido. Eh, mi momento favorito es el número 47 donde se encuentran en las profundidades avisales a una especie de eh, pez luciérnaga horroroso gigante. Y hacen un uso, un uso muy original, a mi gusto, de, la, de las espadas láser. Eh, el, para distraerle, Luke Skywalker que sale del, del submarino en el que están y enciende la espada láser para, para que en, lo, en las oscuridades avisales... Se, se vea distraído el Perducir Naga ¿no? eh, con la cantidad de mm, obras y, y momentos que han salido con espadas láser desde que salió la peli original es muy complicado, yo creo que los guionistas eh, presenten momentos diferentes con, eh, con, con, con estas armas de los Jedi y aquí yo creo que, que lo consigue ¿no? Y, y nada luego tenemos el número 50 que tiene la mejor portada de toda, de toda la serie, seguramente, es eh, muy bonita, aquí con la princesa Leia, con este manto que parece que tiene como eh, diseños o, o, o mapas de, de naves espaciales, es muy muy bonito, es un número especialmente gordo, ya que es un número celebratorio, tiene 40 páginas en lugar de 30, y es el principio de un nuevo arco argumental que se llama Hope dies, la esperanza muere. Eh, yo creo que como los guionistas ven que una de las, eh, una de las películas más conocidas, más, más, más buenas, quiero decir, de, de Star Wars es el Imperio contraataca, donde ganan los imperiales, esta es una, un arco argumental diseñado, desde, desde el principio no, no, es una, no es una sorpresa, diseñado para que ganen los, los malos. Eh, han reunido todo el, eh, eh, todos los recursos que han cogido de, lo, de los Mon Calamari y van a ser traicionados por la Reina Trios Que la Reina Trios es otro de estos personajes eh, que Kieron Gillen eh, presen creó, presentó y decidió eh, salvar. Eh, lo creó originalmente hace un par de años, en 2016, para este cómic que es el Darth Vader Anual, eh, Darth Vader Anual 1, donde era la princesa Tríos y a lo largo del, del anual, pues gracias a Darth Vader, eh, es, es convertida en la, en la reina, ¿no? Y parecía que era leal al imperio, pero durante la saga de los Moncalamari y la saga anterior, que tenía lugar en Yedda, eh, había se, se había puesto de alguna manera de, de parte de los rebeldes de, de una manera muy inconspicua, ¿vale? Para que los imperiales no se dieran cuenta, pero aquí en el número 50 se revela que ha sido un agente doble todo este tiempo, un agente doble o triple, o yo qué sé. <ríe> Entonces, eh, no está mal el 50, ya que, ya que lo que vamos a ver es cómo ganan los imperiales, eh, las 30 primeras páginas del 50 es... Es simplemente ver lo bien que están los eh, los rebeldes lo, lo bien que se les está dando el, el gran ejército que han conseguido reunir para que luego nos vaya a chocar más eh, de aquí al número 55 supongo que durará el arco eh, como, como los eh, dar Vader les va a, a explotar la burbuja eh, las últimas diez páginas son un flashback, con, precisamente con la reina Tríos, de, de, cómo, de cómo Darth Vader le convence para que haga esta jugada. Eh, y bueno, pues está muy bien y me alegro un montón de haber, de haber llegado a coleccionar hasta el número 50. Es la colección de cómics en grapa más larga que tengo de momento y que siga así. Eh, este podría ser el final del vídeo, pero, pero no. Vamos a, vamos a seguir... Evaluando, sorpresa, eh, Star Wars del 45 al 50, pero no estos, sino los antiguos. Esta, esta serie de cómics de Star Wars no ha sido la, la primera serie que salió, sino que lleva viendo cómics de Star Wars desde que, desde que se estrenó la, la película, ¿no? la película original de 77, eh, y es una serie que llegó hasta el número 107. Ojalá la serie original llegue también al 107. Eh, se parecen argumentalmente en el sentido de que eh, está ambientado todo en la época de justo después de la primera película, de Una nueva esperanza, con la diferencia de que la serie actual eh, tiene, tiene la ventaja de, de estar muy distanciada en el tiempo de, de ellas, ¿vale? de haber salido mucho tiempo más tarde. O sea, las películas actuales están ambientadas mucho después de, del episodio 4, ¿no? Ya ha salido el episodio 8, el año que viene saldrá el episodio 9, eh, pero los cómics originales de Star Wars eh, también estaban ambientadas en, en el, la época de las pelis antiguas, pero porque eran contemporáneos a las pelis antiguas. Y es más... Eh, justo en, en el momento eh, de, de los comisestos, del 45 a 50, justo se acababa de estrenar hace poco eh, la segunda peli, El Imperio Contraataca. Y, eh, el, el, y del número 39 al 44 había sido la adaptación oficial de, de, la, de la peli, del Imperio Contraataca. Y. Eh, del 45 al 50 lo que vemos no es un arco argumental en concreto, sino historias, eh, historias cortas. Eh, cada, cada uno de, de estos cómics del 45 al 50 son historias autoconclusivas que tienen lugar después del Imperio Contraataca. Esto es una desventaja respecto a los otros cómics que acabamos de leer, porque eh, al final del Imperio Contraataca Han Solo es eh, le, le, le entierran en carbonita, ¿no? Le, le, le congelan en carbonita. Así que los autores no pueden recurrir a ese popularísimo personaje. Y de hecho no sabían si iban a poder recurrir a él porque todavía quedaban años para que se estrenara la siguiente peli, El retorno del Jedi, que es cuando le descongelan. Así que en todas estas historias eh, los autores tienen que recurrir a, a Luke Skywalker a Leia, a los androides, a Lando, eh, per, a Chihuahua, por ejemplo, pero no, pero no a, a Han Solo, ¿no? Vamos a ver el número 45, que se titula Sonda Letal, Sonda Mortal... Eh, es, eh, es una sonda que tiene el eh, t -t -tiene dis el diseño de las sondas que aparecieron en el, en el Imperio Contraataca que en el Imperio Contraataca no, no tienen mayor eh, no son no, no, no son muy no, no son muy terribles más allá de que tienen el poder de avisar al Imperio y de que si aparecía la sonda eh, iba a aparecer el Imperio detrás eh, pero aquí es una, es una sonda que ha sido modificada y es en realidad un androide de combate que llega a una, a una nave espacial de, de los rebeldes y se carga a todo el mundo en ella. Es como, es como algo de terrorífico, de terror. Eh, y a lo largo de las 23 páginas vemos como Luke Skywalker se enfrenta a ella. Por cierto, me recuerda a esta sonda... A, a un androide que también aparece en, en la serie de la doctora Afra, que es triple eh, cero, no, el otro BT1, que realmente se comporta, se comporta igual, es realmente, es realmente un androide eh, psicópata. Eh, bueno, 23 páginas, claro, la, la serie es, las series actuales tienen 20 páginas por grapa, antes. En, por lo menos en la época de los 80, no en los 70, en la época de los 80 los cómics eran un poquito más largos, 24, y además te duraban más en las manos. ¿Cómo decir? El ritmo de los cómics actuales... Eh, es, eh, es mucho más rápido, hay mucha menos información por página porque están influenciados por, eh, por, el ritmo, por el ritmo audiovisual, ¿vale? Aunque sea formato cómic, está muy influenciado por el ritmo audiovisual, mientras que los cómics por aquel entonces... Eh, pues eh, no había ninguna viñeta en silencio eh, o, o sin texto, siempre, siempre tenían como mínimo una cajita de texto que te explicaban más o menos eh, qué, era, qué era lo que estaba pasando, daba información adicional o incluso eran eh, reiterativos... Eh, y, y bueno, muchos más, muchos más eh, globos de diálogo realmente eh, te lleva mucho más tiempo leerte una, una grapa de, de esa época que las grapas actuales eh, de hecho por eso, porque suceden muchas más cosas en cada, en cada número, era más habitual lo que sucede en, este, en, en estos, en estos cómics del 45 al 50, que, es, que son historias autoconclusivas en lugar de ser parte de, una, de, de un arco argumental Mira cómo mola la portada del, del 46, es, parece una especie de genio de la lámpara gigante malvado que está cargándose a los imperiales. Es, son, son cosas que no te sueles encontrar en los cómics actuales de, de Star Wars porque están como mucho más restringidos por lo que viene siendo el... La, la, la, el lore, ¿vale? el, el, el, el estilo de, de, las, de las películas, porque ya ha habido muchas películas de Star Wars que tienen un estilo muy concreto, pero por aquel entonces solamente se habían estrenado dos y por tanto tenían más libertad para, para, volverse, para volverse locos. De este número he de decir que si bien el argumento, la, la idea de en sí me parece interesante... El guión final, los diálogos, ya no tanto. Eh, probablemente tiene que ver con que no es uno de los guionistas habituales de la serie. Normalmente es Archie Godwin o Mario Duffy. En este caso es un tal Wally Lombego. Y lo que no me gusta de este número es que resulta como muy propagandístico, todo el rato hablando de, de por qué se lucha, de, de que de que si la muerte es honorable, si se hace por... Eh, yo qué sé, me, me pareció... Pues eso, eh, la, la palabra que se me viene a la mente es propagandístico. Y es una lástima porque, porque ya te digo, la historia era, era muy, más fantasiosa de lo habitual para Star Wars es un planeta oculto donde, donde vive eh, pues el del título, Cody Child, que es un alienígena que tiene poderes psíquicos y que puede, puede hacer eh, aparecer esos, esos monstruos gigantes, ¿sabes? O sea, no está, no está mal. Y además, el diseño de, del Cody Child este es, es bastante creepy. Eh, luego eh, el, eh, el número 47, Droid World, mundo droide, como, como Westworld, de hecho hay con la W enorme, pero, pero con androides. Eh, es una historia en solitario de C-3PO y R-2D2 y está muy bien, eh, continúa de alguna manera, es, es, es, es, esto, esto es continuación de, de, la, de, de la de la sonda mortal. Eh, no me acuerdo por qué van al, al planeta este que está eh, en, po, poblado por, por droides y por su amo, que es, un, eh, que es un cibo, que es una persona que se ha puesto en la, en la piel de una, en la piel entre comillas de un androide, y no está, no, no está nada mal. Eh, muy. Eh, pues eso, eh, distopía, futurista, persecuciones... Eh, guay, guay, buena cosa, buena cosa. El número 48, en esta edición que tengo de Planeta cómic en tomos, está dividido está en dos partes. Tenemos las primeras páginas en este tomo y el resto del numerito en el siguiente eh, la tercera ley, eh, mira lo, la, la portada, ¿no? O sea, quiero decir, eh, eh, tú la ves, Darth Vader enfrentándose directamente cara a cara con la princesa Leia, eh, pues qué menos que, que te den ganas de, de, le, de leértelo. Eh, sí que es verdad que quizá las portadas actuales están más, yo qué sé, terminadas o modernizadas eh, como, como dibujo per se, pero eh, las, eh, las portadas de la serie antigua eran más efectistas, ¿no? Para, para eh, digamos, que te apeteciera coger un número aleatorio. Eh, quiero decir, a lo mejor la mayoría de las portadas de la serie actual no se le ocurran eh, o, o no da la impresión de que se le ocurren tantísimo porque eh, ya está pensado para... Eh, eh, picarte al principio de la serie o al principio de cada arco argumental, mientras que estos cómics antiguos estaban pensados para que este es el número por 48, eh, pero da igual, cógelo porque no, no va a tener mucha relevancia lo que ha pasado en los 47 números anteriores. ¿no? Y a pesar de esta, de esta portada que parece muy de acción y que dice que la princesa Leia eh, no, va, no tendría mucho que hacer contra Darth Vader, pues, efectivamente, el cómic en sí es mucho más diplomático. Es, es más una batalla de ajedrez entre estos dos personajes, entre comillas, eh, mente contra mente. Eh, tiene lugar en un planeta donde están totalmente prohibidas las armas, incluso para los imperiales. Entonces, es eh, eh, Vader, Leia y este señor que aparece muerto en la portada, pero... Eh, la, el objetivo de Leia es salvarle y a lo mejor la portada no, no tiene no tiene luego no tiene algo que ver con la historia en sí, ¿no? Puede, puede que se salve, puede que no. Eh, y, eh, y bueno, que es el enfrentamiento entre estas dos mentes en un planeta donde no podría suceder esta escena porque están prohibidas las armas. está, está muy bien, me gustó mucho el número 48. El número 49, fíjate en el título del número 49. Los últimos Jedi, The Last Jedi, o, o bueno, el último Jedi, claro, en plural y el singular en inglés se es, es, es, escribe igual. Mira cómo mola la portada ahí con la figura de la, de, de la señora esta que al fondo. Eh, eh, la peli de Los últimos Jedi, que se estrenó el año pasado, no tiene nada que ver con este cómic, desde luego. Eh, esta, este cómic no es tan interesante como, eh, como los que he mencionado el último jedi según este cómic es este hombre bicho de la portada eh, y no es realmente un jedi sino un, uh, un hombre bicho que tiene la cabeza totalmente eh, destrozada es, está, es un chalao mental que se cree que es el último jedi eh, y, y bueno, pues la verdad es que este numerito me aburrió muchísimo. Creo que tardé bastante en leérmelo porque me, me estaba aburriendo totalmente y ya... Eh, ya ni me acuerdo de lo que sucedía en, en él, aparte de este comentario del, del, del título y del hombre bicho, ¿no? No me pareció muy interesante, a pesar de la portada. Y por fin llegamos al número 50. ¿Cuál os gusta más, la portada del número 50 actual o la del número 50 de principios de los 80? Cada una tiene su encanto, ¿verdad? esta está. Esta, la, la, la de la antigua está... Más currada, más terminada, que la mayoría de los números de esta serie antigua. Y la. Es... Tiene, tiene 37 páginas en lugar de 40. Eh, pero te duran mucho más que las 40 del, eh, de, del número actual, por lo que he comentado antes, y porque es una historia eh, que tiene bastante enjundia. Eh, tiene que ver con un diamante. Que, que, que provoca a quien, lo, a quien lo toca la fiebre escarlata el look es que Walker prácticamente no aparece porque enseguida eh, le da esta fiebre y está en coma en toda la historia y es la historia de Leia y Lando intentando averiguar de dónde viene el diamante eh, es, es, es, muy, es muy Indiana Jones y muy, muy mola eh, y está dividida en tres partes en tres actos y el segundo acto es probablemente el más interesante porque el protagonista es Han Solo. Pero ¿cómo puede ser Han Solo si, como he comentado antes, esto tiene lugar entre el Imperio Contraataca y, y el retorno del Jedi? Han Solo está congelado en carbonita, no puede aparecer en este cómic. Bueno, pues es un flashback. Es un flashback de cómo Han y Chiwaka se encontraron por primera vez con el tema del diamante, con la raza que creó el diamante... Eh, y con y con la fiebre escarlata, per se, y luego después de este flashback, pues el acto tercero es como, como los protagonistas actuales, Leia, Lando y Chivaca, eh, pues eh, consiguen eh, bueno, consiguen solucionar el problema. Y bueno, como aceleración como de número 50, está bastante bien. No sé si me gusta más el nuevo o el antiguo. Pero es curioso, es curioso compararlos, mientras que el nuevo es el principio de un nuevo arco argumental eh, donde los protagonistas están destinados a perder, el 50 es una historia larga, eh, consistente y autoconclusiva en eh, donde los protagonistas están destinados a ganar y donde se recupera a un personaje poco conocido, Han Solo, que resulta que no podían utilizar en eh, la época en la que hacían estos cómics. Y esto es todo por hoy. Eh, muchas gracias y, bueno, que tengáis un buen día.